los retos de emprendimiento queremos fomentar vuestras habilidades que reflexionéis sobre qué sabéis hacer y cómo lo podéis ofrecer a la comunidad en el momento en que ofrezcáis un servicio a la comunidad podréis iniciar las pruebas de emprendimiento y en qué consisten esas pruebas en profesionalizar vuestros productos y servicios pongamos por ejemplo que siempre se me ha dado muy bien hacer pan hasta aquí llegan mis conocimientos y esto es lo que ofrezco a la comunidad hacer pan de diferentes variedades pero y si intento que este servicio minoritario que me apasiona pueda ser en parte sustento económico o incluso modo de vida, pues entonces tendré que mejorar y eso es lo que vamos a premiar. Los retos serán que aumentes tu presencia en redes sociales o que te hagas una web o que hagan cursos de formación. Esto parece fácil, pero si no sé hacer estas tareas, ¿cómo asumo esos costes? ¿Cómo lo hago? Pues es muy sencillo. Dentro de la comunidad tienes diseñadores web, fotógrafos, community managers, expertos en economía social o incluso podrás alquilar un espacio de coworking que te podrá ayudar a hacer estas tareas pagándolas en Chuskis, de los que gran parte podrán salir de tu recompensa por emprender. No solo eso, además de Chuskis, tenemos grandes premios finales para los mejores emprendedores.